Venimos llegando al zoom. Uh -huh. A ver qué vemos. Uh. Ok, vamos bajando Vamos a comprar. Comprar los boletos. Son mucha gente. Sí, mira, para que ese saito está en el cerebro, se tiene una saborcita. cerquita se mira mejor no se mueve y qué es lo que está allá no sé qué es eso que está ahí los ¿cuál? oh de ese, ese. Quintalos un tan chiquito, pero pues allá está lo más. Ya está moviendo. Una pico. Ya ya. Allá va. Allá, ahí hay una picuan. Y aquí está la cebra. Oírme mm -hmm. por acá. más cerquitas. de cerquita. ¿De esa pues sí, de la zebra. Qué bonita va. escondidas ahí están una y hasta la otra son esas tortugas de África ahí está en español la tortuga estrella de Madagascar es una especie sí. ¡Me voy wow. Se llaman suricatos <risa> son esos suricatos wow. aquí va a estar esa la el lobo africano lobo pintado africano es ese ¿Pero otra? Okay. apenas dormiré ahí pero casi no, no se mira Los miré que corrieron para allá. Abre sí. sí. hay, dos, hay Tres, cuatro. Cuatro. Ahí se mira mejor. el espaldo. Nomás hay uno. mira bien pero ahí están cómo se llaman estos Dios, se le ve la <risas> Está el otro dormido. Y se mueve. tan grandes? ¿Con esos? ¿Qué son esos? ¿Cómo se llama? Tapir. Tapir. Tienes Son los que se comen las hormigas ¿verdad? aire. elefante Es que yo le grabé al otro aquí estaba este. Sí, es el que grabé y aquí está este Mira, Ori Federico. Pero ya se escondió Ya se escondió, quién sabe Se subió para allá para el árbol sí. Es un leopardo, ¿lo metieron a ellos? Mira, ahí hay uno Leopardo Au Mira, las ay como está se que es ¿Se mueven? Sí, El de abajo, o chiquito. No, es la panda. ¿Quieres quedarte, llegaste a alguien? Venía. Mira, mi Mateo se asusta. Ay, no. No, no. ¿Está esperando que le abran ahí, no? ¿Eh? <ríe> Ahí viene. ¿Verdad? ¿Cuándo los meterán? Ay. ¿Verdad? Ya se va. Sí, pero ya se va. ¿Qué? Allá, allá, allá, allá, allá, Ya lo viste. allá, allá, allá, allá, allá, allá, allá, allá, allá, oh. allá, allá, allá, The logos. un monillo, sanguillo, no sé qué. La tirada es Ah, Se rasca en la cola, <risa> uh. ¿Cómo decoraron aquí? Eso es lo que está aquí. El cocodrilo. Pues eso es lo que estaba ahí, el trompudo y ese otro monillo, sanguillo, sabrás qué será. Mira nosotros que están durmiendo y abrindo. Mira, están durmiendo. Se acabó la paseadera. Ya cerraron más vale. bien. Vamos a ir a comer algo porque tenemos mucha, mucha hambre. Pues ya que andamos aquí en el pasto, venimos por Walmart aquí en el. donde hicieron la balacera. Y aquí están todos los cruces de toda la gente que se murió aquí unos momentos después a comer a comer a comer pónganse es parte de la comida put up on the infield In One down. Tres, dos, uno. En el right. A little stagger, and a catch. pitch, Ahí ahí Lleva una, Ori también. Wow, wow, <muchas> ya yeah. ganó Ori. Tres, dos, uno, <fixion> Recior, corre, Recio, recórrele, Recio, el pie. I think I woke the magical Vienen llegando. Llegó Alisa primero. Una tiene Alisa Una tiene Ori. Dos, Alisa Tres. Yeah, yeah. Dos horas después. Bueno, pues hasta aquí llegó este vlog. Ya es tarde, estamos cansados. Todo el día en la calle. Todo el día caminando en el zoo, en el zoológico. Y ahorita ya van hasta las 10 de la noche y vamos llegando. Y pues nomás quería decir que hasta aquí llegó este vlog. Y hasta luego.